Piedra, pelo, tijera. Arrancas vos. Y ahora sí, damas y caballeros, DJ Sonic. ¡Para ¡Oh! arriba! ¡No se escucha, che! Uno. ¿Quién en verdad me está contando? Simplemente sé que suelta en el mar Ahora mismo te estoy aplastando oh, Dice que me aplasta sí. Pero no da la nafta No se improvisa Por el pista Bota rata. Oh, ¿Qué le pasa cuando viene? Dice basta Y solamente me meto De nuevo la subasta No oh, sé qué me dice Me contradice De nuevo este rapero oh, Viene de nuevo Respetando acá las oh, raíces No sabe dónde oh, se mete Porque te como un piquete oh, en esta ronda Me traen una rapera de juguete. Oh, no sabe qué decir Simplemente Este gil es su cagueta Si no sabe hacer Lo que hago yo Simplemente La base de viola Que suena yo te pego en la base macho de forma perfecta Con un martillo Esta hueca Ay. Esta hueca No sé qué me dice, La verdad que cuando rimo Respetamos mis raíces Tiro freestyle como siempre Represento a los países Mientras dos se rima Lima y te y las Mano, de la gente Cuando hago freestyle, Te paso el estilo Tranquilo, todo mi style Hago mi freestyle de nuevo Con mis dimensiones Así que la Y tomate unas vacaciones No, no, se pudo que Me chupa la sangre, si no lo me podés ganar. ¡Ay! No sé rapea, sí, oh. oh. Oh. por qué rapea así con estilo. Se va arriba de oh. todo. Pacho, que vengo, oh. se super se va. Oh. Hago frita y oh. cuando vengo, salto. Oh. improvisando oh. el estilo que te vengo. Dejando rango, cuando voy subiendo, viendo lo que estoy rapeando. Cuando va arrimando y saltando, parece una foca que está bailando. Cota que no me importa, soy que guía batalla de centímetros que con esta marmota. Esta marmota yo vengo bien traeme oh. tráeme en el martillo que le desafrojo los tornillos. Hago mi fritale es tan sencillo, gana el Cristiano como planter y le digo perfecto y guillo. Hago mi fritale es tan sencillo, yo hoy me toca. No se hace frita, no representa nunca la derrota. Así que ahí viene la cota, te respeto porque sos mujer, pero no se te cierra la boca. Die